Y buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy ha salido el pack de Modern Rifle Y vamos a probar el Zarza 10 calibre 3.80 Y también quiero deciros que en este vídeo he conseguido abatir un ciervo de cola blanca A más de 173 metros con el arco Y sin más preámbulo, comenzamos Enfrente tenemos, mira ahí tenemos un ciervo Vamos a probar el Zarza 10 Madre mía, qué sonido más bonito tiene. Ahí se me escapa otro. Y vamos a, a recoger nuestra primera pieza cazada con el zarza 10. Esta es la primera pieza cazada con el pack. Pues de que He cazado un par de, de liebres de orejas grandes, de estas que, que hay aquí, en Rancho del Arroyo. Y la verdad es que no, no me ha gustado el 22, prefiero el viran. Tengo 10, 10 cartuchos y vamos a ver la puntuación que tiene este, una plata 192,20 desde luego el sonido del 308 si sí me gusta lo mismo que os digo que, que el 22 la verdad que no hacía falta son las primeras piezas que hemos cazado aquí al sur de la, de la reserva y vamos a seguir con la caza enfrente tenemos un muflón tumbado, ahí vemos el hábitat vamos a coger el zarza, apuntamos y disparamos Qué sonido más seco tiene, la verdad que, que el sonido está muy bien y a distancias cortas es muy efectivo, ya veremos cuando tengamos que hacer algún lance a distancias largas, si cabecea mucho, no cabecea, tiene caída el arma, así que vamos a, a recoger al animal, estoy aquí en el, en el sur de la reserva porque vi un vídeo y han trasladado como han reseteado todos los mapas han trasladado, me tenemos una llamada han trasladado todos los hábitats y ahora podemos encontrar el, el cola blanca aquí en la costa y mira me he encontrado aquí este este muflún y vamos a ver qué, qué puntuación tiene un oro, mi primer oro con el 308 147,60 así que ahora os voy a poner el el mapa para que veáis que estoy aquí en, en la costa del sur muy cerquita de los puestos como vi en el, el vídeo y seguimos con la caza seguimos descubriendo nuevos hábitats nuevos animales, ahí enfrente vemos a un ciervo, parece que es un ciervo mulo Vamos a disparar con la mira esta, vamos a probarlo, lo, lo he probado, no se nos sale el punto de, de referencia, entonces voy a hacer un disparo, bueno, he hecho un disparo desde de la cadera y parece que a corta distancia va muy bien porque lo hemos abatido, vamos a ver la puntuación que tiene el ciervo mulo, mira. Tenemos aquí una, un oro, 267,20, le hemos dado muy bien, o sea que a corta distancia, ese punto de referencia que nos ponen ahí, va a ser muy efectivo, sobre todo cuando nos ataquen lobos, leones o, u otros animales. Veis los hábitats que se van descubriendo aquí en la costa, antes en la costa no encontrábamos nada, y ahora tenemos más animales, vamos a mirar por la orilla, a ver si vemos algo, miramos, esto está muy escarpado. Así que, que vamos a continuar con la caza. Llegamos a otro lago, vamos a mirar por las orillas, vamos a ir viendo, puesto que la hora de, de beber sigue siendo la misma, de mira ahí tenemos uno, un nivel 2, sigue siendo de, de 8.30 a 11, así que vamos a hacer un, un lance medio, a ver qué tal se comporta, apuntamos y disparamos la verdad es que el animal ha caído, allí vemos a otro, no, es una hembra, es una hembra. Desde luego me gusta el sonido que tiene, el sonido del disparo, un disparo seco, me gusta. Vamos a mirar por la otra orilla, a ver si viéramos ahí alguno más. Y como no, pues bueno, vamos a, a pegar una carrerita para recoger este animal, a ver qué puntuación nos, nos arroja. Yo creo que por la jornadas sí podría ser un oro ¿Veis? Aquí en este en este lago que tenemos Aquí abajo, donde estaban los paisanes Y en, podíamos encontrar antiguamente Algún que otro muflón y, y los linces Los linces sí había Pero ahora ya podemos encontrar en esta zona Como os he dicho De, de 8.30 a 11 Bebiendo al ciervo de, de cola blanca como tenemos tanta vegetación y hay veces que es difícil hacer el lance, os recomiendo que busquéis a los animales cuando estén bebiendo, que es más fácil para nosotros, puesto que tenemos un, un tiro más limpio y una distancia para, para hacer el lance. Vemos ahí cómo se nos ha marcado el bebedero, y a ver la puntuación que nos arroja nuestro círculo de cola blanca. Sabéis que normalmente no me gusta correr, pero hoy, como es el primer día y estoy probando el rifle, pues me estoy permitiendo algunas licencias que normalmente no no hago. Ya tenemos ahí el contorno cian del animal. Vamos a ver. Tenemos un oro, 198,70. Se comporta bien a, a distancia media de 150. Ya veremos cuando tengamos que hacer un lance a, a 3. Pues seguimos vamos a mirar en la orilla del frente a ver qué tenemos, mira allí tenemos un ciervo macho y dos hembras voy a intentar hacer el lance con el arco no sé si me va a salir no, con este de disparar con, con el punto de referencia no, no sale así que voy a mirar bien y voy a intentar el, el lance con el arco vamos a ver voy a apuntar a ojo ...porque la distancia es muy larga... ...vamos a ver, no, no me da tiempo, está muy lejos... ...el telémetro no me lo coge... ...voy a apuntar a ojo, yo creo que por aquí... ...y disparamos... ...vamos a ver el resultado... ...ahí sale corriendo el animal... ...yo creo que sí le he dado, creo que sí le he dado... ...voy a mirar... si sí, efectivamente le he dado a más de 170 metros... ...nos marcaba el, el telémetro 172... Le he dado a más de 170 metros, así que vamos, vamos a recoger nuestro animal, nos pegamos la carrera y ya llegamos a, a la zona de impacto, ya vemos el animal haya abatido, vemos el sangrado, que es un órgano vital y voy a, a recoger, a ver si cogemos este hábitat y voy a recoger el, el animal abatido con el arco tenemos una plata, 180,70, pero está batido a 173 metros con 35. El disparo más largo que he efectuado yo con un arco y he acertado, claro. Así que vamos a a continuar. Yo pongo el mapa donde han sido abatidos y seguimos con la caza al rancho del arroyo. Volvemos a mirar ahí enfrente, en la orilla del río. Mira, ahí tenemos una hembra, un macho y otro macho. Pues vamos a tener ocasión de probar los tiros largos Calibramos a 300 Respiramos, bajamos y disparamos uno Y disparamos dos Yo creo que esos animales están muertos Efectivamente, están muertos los dos Ya lo vemos caer y vamos a, a correr Y ahora vamos a ver qué tal se comporta la bala esta A, a larga distancia Vamos a ver si tienen caída o si tiene penetración. Porque el 30 -06, sabemos, y el 7 milímetros, que tiene a esta distancia tiene una penetración muy buena, pues vamos a ver la, la penetración que tiene este este rifle, si le hemos dado en, en un pulmón o en doble pulmón. Ya lo vemos. Pues nos pegamos la, la carrerita. Hoy estoy haciendo una excepción, como he dicho antes, no me gusta correr pero como quería sacar el vídeo y ha salido hoy el DLC, pues por eso me estoy pegando la, la carrerita. Ahí es donde tengo la, la tienda campaña, desde donde hice el lance con, con el arco, y ahora el retorno, pues mira, hemos visto que estaban ahí viviendo los animales, con estos hábitats nuevos que tenemos de, de cola blanca, y bueno, a ver qué tal será la, la jornada. Vamos a recoger primero este de aquí, que hemos visto que era que tenía menos, menos puntuación. Venga, perrete, haz algo y búscamelo. Vamos a ver, dejamos que perrete salga, nos echamos el, el repelente, veis cómo sale el relojito. He calculado que dura sobre una media hora el efecto del repelente y aparte nos, nos va avisando ahí el, el cuadrito ese que, que tenemos. Vemos aquí ya el sangrado de uno y de otro. Así que vamos a, a recoger los animales. Nos pegamos otra pequeña carrera. Cogemos primero este. Tenemos una plata, 171,80. le hemos pegado en el hígado. Un disparo a regular. Y vamos a ver a este. Aquí tenemos un oro, 227,80. Pero vemos que a 300 metros no tiene muy buena penetración. En fin, vamos a mirar por la otra orilla, por si hubiera algo. Y si no, pues nada, os voy a poner el, el mapa y seguimos cazando. Seguimos en este lago, vamos a mirar ahí enfrente. Mira, ahí tenemos un nivel 2, unas hembras. Están un poco largo. Vamos a mirar por aquí. Mira, ahí tenemos uno. Mira, ahí tenemos dos. Voy a intentar hacer un doble lance. Está a una distancia óptima, calibramos a 150 metros A ver, marcamos este Apuntamos y disparamos a uno Y disparamos a otro La verdad es que el sonido sordo Atonúa un poquito la reacción de los animales Un poquito nada más, porque luego enseguida salen corriendo Voy a ver si puedo hacer aquel lance de aquel que vi allí No lo veo ahora, voy a coger los prismáticos Vamos a ver dónde estaba. Quizás un poquito más a la derecha. A ver, no, así ah, ahí está. Estaba a la izquierda. Está casi 300 metros. Calibramos, apuntamos y a ver qué tal y disparamos. Ha caído, ha caído fulminado y veremos ahora qué tal la puntuación de esto. De momento el la opinión que tengo del, del Zarza 10, calibre 3.80, me está gustando. ¿eh? Los otros armas los he probado y reconozco que el 22 deja eh, mucho que desear. Solamente son cinco tiros, tenemos el Viram. Y el 223, sinceramente, si tenemos un 243, ¿para qué queremos un, un 223? Desde luego es un arma muy bonita, muy molona, pero a mi, a mi gusto no es nada práctica. Lo único que merece la pena de este pack. Para mí es el 308. Por el rendimiento que está teniendo ahora. Ya luego lo comprobaré más adelante con el, con el 3006. Bueno, vamos a recoger los animales. Aquí tenemos un oro. 236 con, con 30. Vamos a recoger el otro. Vemos aquí el sangrado vemos ahí el contorno, pero vamos a hacer la perreta que se lo busque, que haga algo hoy que está un poquito, poquito traviesillo y no está haciendo mucho vemos que el sangrado es un sangrado muy potente, o sea este calibre para distancias medias y cortas es fenomenal, una plata 170 y ahora vamos a, a recoger a aquel macho que disparamos a, a unos 290 metros, este, tenemos aquí una llamada de advertencia a ver si lo veo. No, no lo veo. Así que vamos a avanzar. Vamos a mirar, ahí tenemos las hembras que están nerviosas. Pero son hembras, no, no tenemos lance. La otra está tranquilita allí. Así que les voy a silbar para que se vayan. A veces si se empantan, Voy a correr haciendo ruido. Y recogemos a nuestro... A nuestro ciervo Cova Blanca, nivel 2, era un nivel chiquitito. Y a ver qué puntuación nos, nos arroja. Yo creo que va a ser una, una plata. Ya vemos ahí el, el bebedero. Donde antes solamente teníamos bebedero de. De ciervo de, de. ciervo mulo. Y encima a otra hora. Era por la tarde. Vamos a mirar a ver. Cogemos el rifle por si tenemos que hacer un lance. Pero no. Vamos a, a recoger nuestro ciervo, miramos por la orilla, por la orilla de enfrente y no vemos nada, así que vamos a, a recoger el animal, que ya lo ha localizado Perrete, elogiamos a Perrete, y vamos a ver qué tal ha dado este disparo largo. Vamos a ver un bronce, le hemos dado la médula espinal, y yo había apuntado a, a la paleta, así que, bueno, pues seguimos. Mira, ahí tenemos un ciervo macho Un nivel 3, un nivel 3, un nivel 3 Vamos a coger el rifle Vamos a ver, gírate, gírate, gírate Se gira Vamos a disparar Perrete, quítate de en medio, por Dios Tengo a perro de a Perrete delante Nada, Perrete que no se mueve Así que voy a desplazarme yo un poquito Espero... Vale, muy bien Disparado, eh, madre mía, tenía miedo de que se fuera Y ya vemos que ha caído Vamos a ver... Vemos como la hembra sale sale para allá... perrete madre mía... Cuando se dice juntos te, tendría que estar junto a un lado... No, no no ponerse delante como cuando está en activo... En fin, este perro cada día hace, hace de la suya... Bueno, recargamos... Vamos a ver la puntuación de nuestro nivel 3... Creo que será el primer diamante de, de esta actualización... Y vemos... Nah, un oro Un troll, un troll Por Dios 242,60 Un troll No ha dado ni siquiera 255 Bueno Pues el primer troll de la, de la actualización Así que luego tiene una cuerna muy bonita nah, No, no lo voy a guardar No lo voy a guardar Voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido Debajo de la hacienda En fin Y vamos a seguir con, con la caza Llegamos a otro lago Vamos a mirar ahí enfrente a ver que nos encontramos ahí tenemos una hembra ahí tenemos un macho y otro macho Otra, ¿eh? otro macho allí voy a hacer el lance a 300 metros vamos a ver no, me voy a tumbar me voy a tumbar no reclamo para que quede lo reclamo voy a tumbarme cogemos el rifle apuntamos a uno Vamos a ver, respiramos y disparamos y ahora el otro. Venga. Y no hago otro disparo porque no he recargado, tenía que haber recargado puesto que había tres animales, pero en fin. Vamos a darnos la carrera, vemos ahí que están, están muertos, de muestra la presión. Y vamos a darnos la carrera para bordear todo todo el lago. Nos podían poner una, una conoa para cruzar, Miremos el enfrente. Y bueno, ya estamos aquí. La red se por encima nuestro, muy gracioso. Tenemos aquí un oro, 219,50. Como hemos visto, en un solo pulmón, o sea que no tiene mucha penetración a larga distancia. Tiene un poquito más de penetración a larga distancia el 3006 y el 7 milímetros, pero bueno, la más buena. Y vamos a ver el otro. El otro, por el sangrado que estoy viendo, no le hemos dado bastante bien un mangado pequeño así que mandamos a perrete que lo busque y nos vamos a dar la, la carrerita aquí tras la maleza como algo excepcional solamente por el día de hoy ya ver si lo localizamos vemos aquí escuchamos las llamadas de los de los chacales o los, no los coyotes aquí aquí son coyotes los chacales son son en áfrica la llamada de los coyotes y vamos a a ver si lo recuperamos, ya vemos ahí el contorno fian del animal y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja. Lo tenemos aquí un bronce no se ha penalizado, le hemos dado el como plato, así que bueno, 164, 180 con 60, perdón, debería haber sido una una plata pero ha sido un bronce. Ahí enfrente tenemos un muflón, un nivel 5, un nivel 5, se nos gira Cogemos el 308 y disparamos Le hemos impactado y ese animal está muerto Ese animal está muerto, hemos visto cómo ha caído Venga perrete, búscalo, que está cerquita Ya perrete sale corriendo y vamos a, a coger nuestro muflón Vamos a ver aquí estos hábitats recientes porque ahora mismo estoy descubriendo muchos hábitats nuevos que, que no tenía antes vemos aquí las heces aquí otras heces de muflón son de muflón que hemos disparado y ya vemos el, el contorno ahí del, del animal a ver qué puntuación tiene unos cuernos preciosos un diamante, un diamante 172,50. Desde luego el, el logo que han puesto es más feo que otra cosa. Me gustaba más el logo del diamante antes. Pero bueno, es lo que hay. Os voy a poner el mapa. Veis en el laguito que tenemos aquí arriba, bajando del puesto este que tenemos aquí, hacia el lago. Y voy a mirar ahí porque también hay ahí un hábitat de, de bebedero. Así que ahí beben tanto los muflones como los ciervos de cola blanca nos vamos a acercar vamos a mirar por la orilla desde luego logo, los logos el de oro y plata bueno pero el de diamante desde luego es un logo feo lo siento es un logo feo parece una, una medalla en fin me gustaba más el, el logo del diamante de antes veremos cómo sale el logo del acrylic one con esta nueva con este nuevo diseño miramos aquí por la orilla nos acercamos no vemos nada seguimos avanzando mirando por la orilla a ver si localizamos algo tenemos el hábitat ahí pues nada, avanzamos un poquito más mira, vemos aquí la, las huellas de ciervo de cola blanca a ver si lo vemos no, seguimos mirando mira, si sí, allí lo tenemos allí lo tenemos, un animal pequeñito Así que cogemos el rifle y disparamos. Ese animal está muerto. Escuchamos otra otra advertencia. Tiene que haber otro. Pero con el follaje no no lo veo. Vemos aquí que tenemos hábitat. Serán bebederos. Mira, efectivamente un bebedero de muflón que no conocía. Ya sabemos la hora que vienen los muflones. Madrugan más que los que las colas blancas y se relevan las colas blancas a los muflones y después los ciervos mulos relevan a, a las colas blancas. Está aquí todo organizado, no como antes que, que coincidían Vamos aquí avanzando por la orilla y vamos a recoger a nuestro cervo de cola blanca nivel 2, tiene una cuerna pequeñita, seguramente sea una plata... Y bueno, lo dicho, el 308 es un arma magnífica para distancias medias y cortas. Para largas, sigo prefiriendo el, el 30-06. Vamos a mirar. No vemos nada ahí. Recogemos este animal. Tenemos efectivamente la plata, 164,80. Os voy a poner el mapa y yo creo que voy a ir a, a montar el vídeo, ¿veis? Bajando de aquí desde el puesto... Que voy a volver al puesto y cuando llegue ya, cambio armamento y me voy a ir a, a montar el vídeo. Yo creo que está bien por hoy para ser el primer toma de contacto. Y en fin, hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.